¿Dónde la va a terminar? Posiblemente yo esté adelantándome, pero ¿podrá Anderson Hernández terminar una temporada saludable, productiva, para otro equipo? ¿Qué equipo se va a atrever a firmarlo para que él sea el titular de una posición? ¿Puede jugar? Sí, puede jugar, pero cada organización tiene mucho material en el infield y yo siento que ya ese momento, el impacto de Anderson Hernández ya no es el mismo, por no. lo que yo entiendo que Gigantes, Águila, cualquier organización que lo firme tendrá un veterano que va a ayudar mucho en cuanto a ayudar a un joven, poder salir a jugar un partido, dos importantes, pero hay mucho material en todas las organizaciones para, para cubrir la segunda base, la tercera base, que son normalmente donde juega el, el antiguo menor, porque a su edad ya uno tiene que pensar... No Quedarse ahí, retirarse por todos los altos a mitad de temporada. Así. Y, es. sí. no, y eso, eso como yo le comentaba a eso era lo que él deseaba. Pues incluso él manifestó a través de su cuenta de Instagram que él esperaba que hubiera sido Pero que no desea nada, porque para qué no se retira ahora. Exacto. Ese es el equipo. Yo te estoy diciendo, Magdalena Fina, sei. que a dónde que iba a jugar. Así es. O sea, bueno. me están diciendo, Anderson, retírate para hacerte algo aquí. No, yo quiero seguir jugando. Bueno, pues no va a ser aquí. Entonces ya ahí Lisey se complica. No porque la posición entiendo. 4, 3, la posición 4, la 5 y la 6 de Lisey, yo no estoy seguro que él no está en los planes. Entonces, él, él se quiere retirar en el ICEI, pero de boca. Pero retírate. Hazlo ahora. Le Anuncia tu retiro es el ahora. Momento. Él quiere jugar, Riquelme. Y puede que tenga todavía gasolina, pero hay muchos equipos con material suficiente en esas posiciones. no Y el talento joven, que como tú señalas, ahora mismo claro. hay mucho material que, bueno, es lamentable. Vamos a ver qué finalmente sucede con él. Si estará en otro equipo, uno como Ojalá. Que no se acostumbra... Eh, porque ese equipo, o sea, hay jugadores en específico que ya uno lo asocia a esa franquicia por todo el tiempo que han jugado con la misma. Y aparte de eso, como que uno lo ve como que pertenecen a la misma. Es difícil, pero veremos qué pasa con el ex menor. Cuando grande. yo vi a Casilla, que se fue de aquí, ya yo no creo en eso. Casilla fue a Los Toro, por cierto, se va a retirar pronto. A Los Toro, cuando yo vi. Y no es muy pronto que se fue, para Casillas retirar Como pronto Gira no Casilla tiene tiempo. más de 15 años jugando bueno. Casilla debutó sí, en el año 2000, es que 2000, 2000, 2005, 2005. Sí. En la temporada del 2004 2005 Debutó Casilla. Y Estamos en el 19, va para la temporada 16 Jugando todos los años Era titular de Minnesota, jugaba ya, tiene mucho gira. Es <risa> Miren, los Toros del Este anunciaron que contrataron a los abridores a Toiki Toysen y a Carlos Hernández. Son dos lanzadores. Los Toros ya anunciaron la semana pasada a tres peloteros y le faltan pocos refuerzos para terminar en la nómina de, de importados. Las Águilas están rápido también en eso. Sí. Los gigantes en cualquier momento vamos a comenzar a publicar y a dar a conocer nuestros jugadores importados. Bueno, nos vamos a hablar de Grandes Ligas y de Justin Berlander que lanza su tercer no-hitter de la temporada sí. y es el segundo en específico al equipo de los Azulejos de Toronto. Ayer, ah, sí, sí, venciendo sí, sí, los bueno, dos. Por a Toronto, ¿eh? Más difícil. Así es. Eh, este hombre, bueno, tremendo lo de él. Ayer lanzó su tercer partido sin permitir indiscutibles. Y bueno, él dice que significa mucho. Oh, pero claro. Y obviamente yo diría que este hombre, bueno, que tiene récord de 17 y 5, ayer ponchó a 14 y solamente permitió un corredor en base. Así que se convierte en el primer lanzador con dos juegos sin hits como visitante en el mismo estado. A los dos, a lo, las dos veces ha sido en el Roger Sender, del, de equipo, visita y del equipo de Toronto. Así es, ya 36 años tiene. Justin eso es un superveterano y tiene 14 en las grandes ligas. Así que felicidades para él. Y en otras informaciones, Albert Pujols supera a Carl, Ricken, a Carl Ricken Jr. en hits. En el día de ayer ya se coloca en el puesto número 14 en la historia, con 3,185 hits en su carrera. La máquina Albert Pujols. Bueno, y Manny Machado también remolcó dos carreras ayer. San Diego que no tiene ninguna posibilidad de avanzar, sin embargo... Dándole la actuación de los dominicanos, vencieron 8 por 4. A San Francisco, a los gigantes. Machado de 5-2, repetimos, produjo una. Manuel Margot de 1-0. San Diego tiene muchos dominicanos, no todos tan saludables. Y ahora cambiaron a Framil Rey, o sea que hay uno menos, pero igual hay una legión de dominicanos ahí. Ese cambio, un hombre de 22, 23 años como Framil, no es un jugador viejo, es muy joven. Claro. Con uh -huh. 33 honrones en la temporada. Una proyección impresionante. ¿Cómo cambiar a ese tipo de jugador? No es difícil, muy difícil. De verdad. Tú lo analizas y dices, pero. pero. Y con la juventud. Un hombre también. de fuerza. Así es. Comenzando su carrera a nivel de Liga Mayor. Es un jugador que puede conectar 40 varones y lo está demostrando. Pero ellos son los que manejan ese dato. ¿Sabe que regresó ayer el hijo de Raúl Mondes y Adalberto? lo hizo bateando cuatro imparables, bueno, fin de semana fue, cuatro imparables, de 6-4, de 5-4, se robó una base, y lo que él hace en el terreno de juego, con su velocidad, y mm. puede conectar de hit, porque para robar base hay que envasarse, hay que envasarse, o sea, por eso la estadística más importante para mí es envasarse, ese porcentaje que es el OVP, y este muchacho que estuvo lesionado prácticamente un mes y medio, perdió el ritmo, está en un equipo que no se llama mucho la atención, pero ah, es sí. uno de los peloteros que estuvo tres meses de la temporada encabezando los dominicanos, incluyendo la, el departamento de anotada, de remolcada y de base robadas. Así es. Increíble lo de este muchacho. Es que muy tiene, buen pelotero. Sí, tiene un, un gran talento. Ayer, cuatro indiscutibles, como tú señalabas también, pues se robó tres pases. Tiene. Una velocidad en sus piernas increíble, este muchacho. Bueno, en otra información, Juan Soto también conectó un cuadrangular impulsando tres carreras. Esto fue en la victoria de los nacionales, nueve carreras por tres ante el equipo de los Marlins de Miami. ¿Tiene 30 entonces? Tiene 30. Ya. 30 ahorros este muchacho. Ya. Qué increíble. poder tiene este muchacho. Vi brevemente una entrevista que le estaban haciendo porque él poco a poco se ha convertido en una figura que hay que ponerle atención oh, o le estaban ofreciendo 180 millones ay, ay, o le están ay. ofreciendo a los nacionales por 10 temporadas y él lo está pensando eh, estamos hablando de la ración de 18 Qué bueno es poder cotizar yo creo que él vale más yo creo que él puede firmar por los 187 años debe amarrar pero exacto, si es más. por 10 debe poner algo más porque este muchacho tiene una proyección de ser un super pelotero batea muy bien tiene fuerza, se poncha poco Va a llegar así revolcada sin problema, o sea, 240 por 10 años yo creo que sí, pero Ahí 180 es 7 años. Sí, y realmente, Junior, mirando los contratos millonarios, sí. hay que dárselo. Lo que él está haciendo está muy bien, ¿eh? O sea, va acorde a lo que él merece. Yo estoy correctamente es. de acuerdo. Miren otras informaciones, Luis Castillo tuvo una excelente salida en el día de ayer, lanzó seis episodios. Luis Castillo, el dominicano y los rojos de Cincinnati se impusieron 5 por 3 a los cardenales de San Luis. Castillo llegó con 14 victorias, 5 derrotas, aceptó 3 anotaciones y 5 imparables, 3 boletos y 8 ponches un Buen pitcher ese. en ese partido. También, es un buen también el dominicano Marcelo Zuna se fue de 4-0, Jairo Muñoz de 3-0 y Castillo de 3-0. Aristides Aquino en ese partido también de 1-0. Mira, hay un pelotero que se llama Pedro González, que es de los gigantes. Yo estaba esta mañana enviando el reporte del equipo, un reporte que lo envío todos los días. Si tú lo revisas, en clase A, en clase A full, el muchacho tiene 23 honrones. Conectó cuadrangular ayer. En la semana, también enviamos un trabajo del reporte de la semana, él conectó dos honrones, pateó 2.50 promedio. No está bateando tanto en, en el porcentaje de bateo, pero, pero sí en cuadrangulares 23 en clase A. Eso es muchos honrones. Entonces, tomar en consideración eso, Nelson Cruz fue el mejor pelotero gigante en la semana, conectó un jorrón, un par de dobles, batió para 480 y conectó 12 hits en grandes ligas. Después de Nelson, la mejor actuación de todos los peloteros de los gigantes fue la de Hansel Alberto, que pegó de 20-10, de batió 500, tuvo un partido wow, de cuatro y de 5 imparables, o sea que la mitad de esos hits fue un solo partido donde Hansen, sin duda alguna, con excepción del partido antes de ayer, ha estado bateando de hit prácticamente todos los días. Ya está en 323, el muchacho de Huiza, el potro de Huiza, y ahí hay que tomar en cuenta que contra los zurdos Hansen está teniendo. Bueno, es el mejor, el que más hit ha conectado en una temporada contra zurdo en Baltimore. Poco a poco ahí el potro también dando de qué hablar en esta temporada de Grandes Ligas que ha sido excepcional para él. Se ha mantenido <coughs> saludable, se ha mantenido produciendo y ahí están, los numeritos hablan por sí solos. Estamos contentos. De